Ya estamos en la quebranta hueso ya. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Voy a participar en mi no sé cuántas quebrantagoso. Ya llevo un montón. Aquí voy con Jesús de Borja que prepara la treparrisco Y vamos a pillar, cuarta, treparrisco. Vamos a pillar los dorsales. Y vamos a ver la feria del corredor. Si queréis verlo, pasad por su canal. Aquí os lo dejo, pam, y aquí el enlace. Ole. <risa> La borreera, <risa> pa' aquí voy. Menos fila y ya para salir. Falta unos 40 minutos y está a tope. Mira, al final, Guantetico de látex, como dije, pero el chubasquero me lo deja en la furgoneta. Ya verás cómo me falta. Bueno, mi misión es hacer de gregario. Así que en cuanto salgamos, tengo que ir a buscar a este y a llevarle el botellín. Yo lo que quiero es que me cojas el agua. Que me marques el ritmo que te marques subiendo, el... me marques el ritmo bajando y que si perdemos si la grupeta me, pi... me tires o sea, para eh, coger a la siguiente. Lo que es un gregario. ¿Es acto? <risa> ¿Es acto? ¿Es ¿Es ¿Es El vídeo el video del otro día no me va a salir gratis. Eh. El vídeo lo voy a pagar bien caro, lo voy a pagar. Hola, un saludo a los de Puente de Ebro y a los de Southdata. Y a todos los demás también, ya los de BTT Ceragosa, ¿eh? Ya comienza el primer cajón a avanzar. Aquí tenemos a la chica de los puertos, que se ha traído aquí, la chica de la acampada. Se ha traído las mochilas, alforjas. ¡Madre! Subiendo son soporte. La verdad que hace un día muy bueno, ¿eh? no hace mucho frío. Y de momento nos respeta la lluvia. Qué bonito el Pirineo. Cómo se disfruta, cómo se disfruta cuando vas relajado, qué bien. Lo siento. ¡Oh, jodéis! Bueno, yo aquí tenía que haber estado con mi padre, pero bueno, he hecho buen cambio. Aquí voy con este. Estamos terminando ya de subir son por. La verdad que buenas sensaciones, buen día, buen ambiente. Me ¿lo único que me va mal son los cambios? El mecánico que es malo. Lo tengo que cambiar. Dale, dale. Joca, oh, buenos animales. Mira, mira, esta gente. Se respira un ambiente distinto aquí. Cuando vas en cabeza de carrera o intentando ir en cabeza de carrera, vas de los nervios y aquí vas relajado, tranquilo, disfrutando, hablando. ¿Qué? Ya ha terminado de bajar poco, Estamos a puntico de empezar el cruce con Mariblaz y, y aquí vamos en un grupete que no nos ponemos de acuerdo, eh me cachis, me cachis. Así no se baja de seis horas. Gracias. Este año voy mejor que el año pasado, eh. El año pasado iba sufriendo aquí como un. como un perro. Hombre, de paseo tampoco voy. Mira, 162 pulsaciones. Y aquí, 300 vatios. ¡A tope! No sé de quién serán los 300 vatios, porque ya no llevo potenciómetro. Quiero lo marco aquí. Mira. Paso por la luz, oh. vamos a empezar, por Talés, 30 oh. kilómetros. ¿Cuántos metros son de desnivel este? 1500. 1500 solo, va, ah, está chupado. <risa> Hora y media o dos horas, nos costará. Ahora, es? Me cago en su madre. ¿Estás bien o qué? Yo estoy reventado. Sí, muy bien. qué suerte. Yo estoy reventado, he hecho una mierda. Ah. primer y último avistamiento en el que hemos parado me llevan aquí de culo pero por suerte ya faltan pocos kilómetros y ya todo bajada 22 terminada, cumplido los objetivos, no caernos, terminarla dignamente y aquí que la señora no rompiera ni la bicicleta y que bajara su tiempo. Así que contentos y mañana va. Estás estar que eh, Hemos cumplido. Siete, 7, 7, 10 o algo no, 7/4. 7, 4. Que no, cada... no voy a detallar exactamente 20, no. yo, el tiempo de un cada uno, uno pero da igual da igual. da igual, da igual. Bueno, que he de... pasado, de pasado de todo, de yo de quería bajar de 7.30 y me he bajado por ahí. Me ha llevado de culo. Anda mucho, eh. Anda mucho. Bueno, ¿qué tal las ruedas? ¿Se han roto? Nada, nada, no se han roto. A ver, ¿qué puesto has hecho? ¿Qué puesto? He hecho de cuánto? 5, 30, 4. El cuarto, ahí. eres el mejor, eres el puto amo, sí señor. ¿Que pase mi primera este, este, es un ciclista bueno, eh, este, este. Y no los youtubers esos de mierda que hay, que parece que, que son que son ciclistas. Este ciclista bueno. Los y y mecánico, eh, mecánico, pero malo. A ver, patrocinadores del mundo, patrocinadores del ahí, mundo. Ahí. Este. Este ha hecho cuarto en la quebrantahuesos, anda como un demonio, es buena persona, buen chaval, simpático, buen mecánico, o sea que ropa, bicicleta, equipo Ah, ni caso, ni mi te estoy intentando hacer una promo para que te conté un equipo mi? profesional que me pinche, quiero una nómina de 1.000 euros y, y bici Una nómina una de 5.000 euros, dice ah, Ahí,